Y sobre todo prepararlo yo, porque a veces te das menú y como que no es tan rico. <risa> Les cuento que ya hace meses así que me muero por comer una gallina, o sea, antojo mal. Así que, acompáñenme a cocinar A mí me gusta empezar siempre por el pollo para ir cortando todo mientras se sancucha y así ahorrar tiempo. Así que vamos a ir cortando dos cebollas medianas en cuadraditos chiquititos. Un tip es sacarle el corazón a la cebolla. Eso es lo que le vas a meter al caldito de pollo. De ahí dos a tres dientes de ajo, de preferencia recién pelados, ya que si está previamente licuado no sabe igual, créanme. Dos panes en trocitos remojados en dos tazas de leche fresca sin lactosa porque obviamente es hashtag intolerante a todo. Y unos 5 a 6 ajíes amarillos sin venas y licuados. Yo no encontré, así que le metí dos sobrecitos de ají amarillo molido. En otra olla vamos a colocar un chorro de aceite de oliva o vegetal y colocamos cebolla y ajo. Dejamos durar hasta que la cebolla esté transparente y agregamos el aceite amarillo. Dejamos durar 5 minutitos más y para que no se pegue le coloco un poquito de caldo de pollo. Sal pimienta, a gusto obvio. Por otro lado, ya dejamos enfriar la pechuga de pollo, así que toca deshilacharla con dos tenedores. Este es un tip, y si tienes batidora es un super tip, porque ahí sí es mucho más rápido. Si no, bueno, con las manos nomás. Luego vamos a licuar nuestra mezcla de pan y leche. Le agregué un cucharón de caldo de pollo para que se licue más fácilmente. Y opcional, puedes agregarle pecanas o nueces. Yo le puse dos pecanitas que encontré en mi alacena Y luego agregamos la mezcla a la olla. movemos e incorporamos nuestro pollo junto con más caldito y seguimos agregando caldito y dejamos cocinar a fuego bajo mientras vamos revolviendo de cuando en cuando momento es <ríe> más Uf, miren esto, como está quedando que rico. A ver, aquí ya le agregué como unos cuatro cucharones de caldo de pollo. El pollo no le he puesto ningún tipo de cubito ni hay, no. Qué rico se ve. Ahora vamos a servir. Vamos a acompañar con arroz blanco, papa blanca, zancochada en rodajitas. Encima ponemos el ají de gallina. Y para decorar, un poquito de perejil picado, huevitos sancochados y aceituna que me olvidé de comprar. <risa> Uf, no saben lo que es esto. O sea, no calculan. Háganlo porque está súper fácil y quedan buenas. Les recomiendo que lo hagan porque es súper rica, súper fácil. Y van a sorprender a cualquier persona. Es tan fácil tan sencilla. Obviamente le pueden dar a ustedes su propio toque. Así que no dejen de hacerla. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Uno ya se había vencido. Tan mal, ¿eh? <risa>